Bienvenidos a todos, uh, es tan bueno verlos a, a todos ustedes, es tan lindo estar aquí con todos ustedes y, bien, y ver sus, sus caras sonreír todo todo por todas partes del mundo y, todo todo todo mundo y sentir la oración de nuestro corazón, estamos todos unidos juntos para caminar atrás de esto juntos y atravesar todo hacia la luz y qué y camino tan profundo es este y gracias a todos por saltar a la madriguera de conejo conmigo. Y se siente como que estamos saltando de un avión y todos tenemos nuestro paracaídas juntos y saltamos de la ventana juntos y flotamos un poco y nos agarramos de las manos para sostenernos los unos a los otros para formar el círculo. Y estamos en la caída libre. Estamos cayendo, cayendo, muy rápido y nos estamos sosteniendo de las manos, pero estamos sonriendo a medida que caemos. Y, y esto es lo que es esto. Y siento que este propósito, es elección, uh, como esta es la única lección y este retiro, es una respuesta a una llamada, porque sé que muchos de ustedes están atravesando experiencias muy intensas. Y pienso um, que esta sesión va a ser de mucha ayuda para poner todo en un contexto y, y y entender que estamos despertando y este perdón es un camino muy profundo. Así que estoy tan agradecido de que estamos todos unidos y que todos estamos en esto juntos. Podría decir que en términos de propósito, que a veces lo llamamos eh, perdón, o lo podemos llamar expiación, lo llamamos sanación, lo llamamos despertar. Hay tantas palabras que son sinónimos para el propósito, pero lo que podemos hablar es que el propósito se encuentra en la mente. Y es por eso que parece tomar un tiempo para poder encontrar tu llamado, tu función, tu propósito, porque todo este mundo, todo el tiempo y el espacio y todo este cosmos y todo este mundo entero fue hecho como un mecanismo, para que, de, un, un mecanismo de humo, como un velo para cubrir, para que nunca sepas tu propósito divino de despertar y recordar, y recordar tu verdadera identidad como el Cristo viviente. Entonces el velo es muy grueso, esa niebla es muy espesa y a veces les recuerdo a todos que Jesús Jesús pareció caminar esta tierra dos mil años atrás y demostrar la luz de este amor incondicional y de esta gracia y de esta paz y de esta armonía del cielo y de nuestro creador en el cielo. Y parece que parecieron 2.000 años que pasaron para que poder tener una escritura como el curso de milagros hacia el reino del tiempo y del espacio, reflejado en este reino. Porque la niebla, la densidad del ego es muy, muy, muy oscura. Y entonces yo sé que yo me siento extremadamente agradecido de haber tenido un reflejo como el curso de milagros me, que me ayudara con a contactar con Jesús y este contacto directo, el cual ha sido una aceleración tan profunda en abrir y dejar ir todas las creencias del mundo en el tiempo y el espacio lo cual es la mente inconsciente y lo que está lleno de la mente inconsciente entonces quería de nuevo darle contexto a esta mañana y decir que Jesús había dicho que tú tienes miedo de unos otros, de ti mismo de tus hermanas y hermanos me tienes miedo a mí, dijo Jesús y también le tienes miedo a Dios. Y el Espíritu Santo también lo puedes añadir ahí. Entonces, a los hermanos, hermanos, y quien parece ser como la persona en este mundo, todo te da miedo. Jesús, la demostración del amor divino, que pareció ser una demostración en la carne o un testigo de este amor eterno de Cristo. Tú le tienes miedo a Jesús, le tienes miedo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue dado como una respuesta inmediata cuando la separación, cuando la creencia en la separación pareció ocurrir. Y entonces hay un terror de escuchar al Espíritu Santo. Y hay una creencia en el sacrificio de que ahora, para poder saber a Dios, conocer a Dios, hay una creencia de que tú tienes que sacrificar la vida, la personalidad, el mundo, el mundo, las memorias y todo acerca de este mundo que parece ser vida en la tierra y parece ser tan importante. Y ahora parece ser que la renuncia o el dejar ir de eso, esa creencia, ese sustituto de realidad, o básicamente la identidad sustituta, parece ser que la renuncia de esta identidad sustituta es extremadamente terrorífico Y es por eso que hay tanta resistencia a escuchar a Jesús y al Espíritu Santo, porque debajo está esta creencia del ego, este habla, que no para, ah, ¿qué te va a costar? Vas a pagar un tipo de precio, vas a tener que ser penalizado, vas a tener que ser castigado, algo con esta creencia inconsciente que va a costar algo para poder recordar a Dios y recordar la y verdadera identidad. Entonces, cuando hablamos acerca del propósito y que esta es la única lección, estamos hablando acerca de la respuesta. Ese propósito es el propósito, el propósito, es el propósito del Espíritu Santo, o es sea, el propósito de Jesús que Jesús compartió, el propósito que Jesús demostró. Ese es nuestro propósito de despertar, el cual es el perdón. Y de nuevo, este no es el perdón, el cual muchos de nosotros fuimos entrenados a pensar, a pensar porque fuimos pensados a entrenados a pensar que tenemos que perdonar a las personas por lo que nos hicieron o por lo que no hicieron, que decíamos que hubieran hecho, perdonar el ambiente, perdonar figuras de autoridad, perdonar cosas que parecieron ocurrir en el tiempo y el espacio. Y Jesús está diciendo, no, eso no es el perdón. Tú no estás perdonando lo que sucedió. Tú estás teniendo que aprender a liberar lo que nunca ocurrió. Entonces, de nuevo, siempre ayuda, ayuda a recordar que el ego es una proyección. El ego proyecta un mundo de tiempo y espacio y proyecta imágenes como parte de su truco para que la mente se siga sintiendo culpable y con miedo y aterrorizada. Y esa es la dinámica de lo que está sucediendo. Entonces, en los Corintios, en la Biblia, decía que tú estás viendo a través de un vidrio oscuro. Cuando tú estás mirando este mundo de imágenes, realmente estás teniendo una alucinación, estás teniendo una pesadilla. Y lo más engañoso acerca de esta pesadilla es que parece tener algunos aspectos que son buenos, que se disfrutan. Y entonces. Es, es doblamente engañoso esta pesadilla porque a, a veces no la reconoces. Como una pesadilla, como solamente una pesadilla. Si esto fuese reconocido como una completa pesadilla, lo dejarías como una batata caliente y dirías, no voy a comprar esto. Esto es, es una pesadilla completamente ridícula y no voy a crear nada de ella, pero le está tan astuto que hace algunos aspectos de esta pesadilla parecer atractivos, entonces te aferras a los aspectos atractivos de la pesadilla y luego no quieres dejar ir esos aspectos atractivos. Y al final todo vuelve a, espera un minuto, esto es un deseo de muerte que está generando todo este cosmos del tiempo y del espacio. Todas estas historias están siendo generadas, proyectadas por un deseo de muerte y necesito dejar ir el deseo de muerte mind. en mi mente. So. Entonces, esta es una enseñanza muy diferente a muchas de las filosofías y teologías y religiones con las cuales crecimos. Porque yo no sé acerca de ti, pero yo, fui cre yo crecí en la cristianidad. Y crecí con la Biblia y escuela de la Biblia. Y cre creí creyendo en el Génesis. Al principio Dios creó el cielo y la tierra. Y me ha tomado un tiempo antes de que Jesús ha dicho, bueno, está doble... Casi correcto. Dios sí creó el cielo. Y no está hablando acerca del cielo que vemos con los ojos físicos. O está hablando acerca del de cielo eterno, del amor eterno. Dios es el creador, del amor, es el creador del, amor es del amor eterno. Dios es la fuente del amor eterno. Pero el ego proyectó la tierra y todos los planetas y esferas y galaxias y todo el resto. Entonces... Para poder realmente ver esto, que este cosmos es una proyección del ego, Jesús lo hace muy claro, que el mundo fue hecho en odio. Si tú tienes que encontrar la motivación debajo de la proyección aparente del hacer de este mundo, es odio. Y también Jesús dice en las lecciones, el ego, el mundo fue hecho como un ataque a Dios, un lugar en donde Dios no pudiese entrar. Esas son palabras muy fuertes y está estableciendo que en caso de que todavía tratas de salvar algunos aspectos del mundo y quizás quieres perdonar y liberar 98% de este mundo y mantener las cosas buenas y decir, ah, me voy a aferrar a alguna de las cosas buenas. No es tan malo. De hecho, eso es bastante bueno. Recuerda que el propósito que generó el mundo fue el odio y tú no estás destinado al odio. Tú estás destinado para el amor eterno y la dicha y la felicidad y la armonía y la unidad. Eso, ese es el destino. Entonces, cuando vuelve al propósito, la tentación del ego, como Francis también dijo, es que proyectó muchos, muchos propósitos. El ego tiene muchos propósitos para el cuerpo, tiene muchos propósitos... Para el mundo, de hecho, si tú piensas en los trillones y trillones de imágenes que son parte de este cosmos de tiempo lineal, el ego ha inventado su propio propósito para todo. ¿Cuál es el propósito de una alfombra, o de una luz, o de un ventilador? ¿Cuál es el propósito de un cuerpo? ¿Cuál es el propósito de un planeta, o de la luna, o de una casa, o de un río? Todo. Un cepillo de dientes, una pasta de dientes llámelo como tú quieras. Todas esas cosas tienen un propósito un poco diferente. Podríamos decir, sí, hay ciertas diferencias en los propósitos para un cepillo de dientes y pasta de dientes. Todos parecen tener diente en él. Y también puedes tirar el diente allí. Pasta de dientes, cepillo de dientes y el diente. Ahora, todos ustedes, si me están siguiendo, tienes memorias y tienes significados que van en esas palabras que he mencionado. Y todas esas cosas, de hecho, comparten el mismo propósito. Si yo te dijera que esas cosas que mencioné, el diente, el cepillo de dientes y la pasta de dientes, todos comparten el mismo propósito, podrías decir, ¿No ¿realmente? Dime más acerca de eso. Porque para el mundo, para el ego, parece ser que tienen imágenes diferentes y tienen muy diferentes propósitos. ¿Qué tienen en común? Perdón. ¿Qué significa eso? Todas son ilusiones. ¿Qué significa eso? Todas son proyecciones. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Todas no tienen una fuente. ¿Qué significa eso? Ninguna fueron creadas por Dios. Entonces, es por eso que son parecidas. Y puedes hacer eso con todas las cosas que tú percibes en tu vida. Esa relación con la que tienes problemas, o ese vecino con el que tienes problemas. Ese cuerpo con el que tienes problemas ese aparente síntoma o enfermedad que estás teniendo problemas, esas emociones que parecen estar moviéndose allí durante tus experiencias, todas esas, todas tienen un propósito común, el perdón. En otras palabras, cuando hablamos acerca del propósito del perdón, se nos está diciendo que tenemos que aprender a unirnos con Jesús y el Espíritu Santo para ver más allá del error y muchos de nosotros hemos practicado y tratado sí trabajamos con cuestiones específicas, tratamos todos los días practicamos con las lecciones de curso, con el perdón y practicamos con lo que está sucediendo con la pantalla, lidiamos con un dolor en el codo, estamos lidiando con eso, muchas veces lo traemos hacia regreso y se lo ofrecemos al Espíritu Santo, las cosas que estamos viendo en el noticiero o cuando hablamos con alguien en el teléfono, en el teléfono con el que no estamos de acuerdo, o cosas con las cuales tenemos juicios o opiniones al respecto, las cosas por las cuales tenemos preocupaciones, estamos trabajando con ello y estamos trabajando con las cuestiones específicas porque así es como funciona con el propósito. El propósito es una decisión en la mente, es una lección pero es como una aguja en un pajar, está debajo de mucha de esa paja. Imagínate que sos un granjero y se te dice que hay una, eh, una aguja en hasta allí y está debajo de toda esa paja y tú tienes que agarrar un rastrillo y tienes que ir hacia allí y tratando de buscarla. Y es por eso que muchos caminos a Dios son acerca de la negación. No es esto, no es aquello. No es esa paja, no es esa paja. Requiere mucho descubrimiento encontrar esa aguja de oro, pero esa aguja de oro es el propósito. Y tú necesitas ser guiado para deshacer a la mente, para encontrar ese propósito. Si ese propósito se es encuentra allí, y se encuentra allí, Jesús dice en las lecciones, dice la salvación es acerca de tus pensamientos, encuéntralos. Encuentra tus pensamientos. Dice eso en las lecciones, encuéntralo, está bien. Espero que me vas a ayudar a encontrarlo porque parece haber pasado milenios ahí buscando para él y no parece ser que lo encontré. Es por eso que se nos está guiando ahora a hacer eso, a encontrarlo. Entonces, solo un, un propósito constante puede dar a los eventos un significado estado. Si tú estás viendo un mundo fragmentado, estás viendo todas estas imágenes y todos estos cambios y todas estas historias, todas estas historias que están sucediendo, y tú te sientes todas emociones conflictivas a medida que atraviesas tus experiencias diarias, es. Porque tú no has encontrado el propósito, porque en cuanto tú encuentras ese propósito en tu mente, todo se vuelve muy, muy quieto, todo se vuelve muy, muy claro y todo se estabiliza y a medida que tú abrazas a tu propósito, el propósito, el propósito del perdón. Solo un propósito constante puede darle a eventos que cambian un significado constante. No vas a tener una percepción estabilizada hasta que tengas un objetivo unificado, hasta que tengas un propósito unificado. ¿Y cómo funciona esto? ¿Cómo voy de un mundo fragmentado? ...percepción completamente fragmentada a esta perspectiva calma en el mundo. Bueno, miremos a esto. El ego hizo diferentes propósitos para el cuerpo, para tu vida. Quizás tiene diferentes propósitos para tus relaciones para tus desafíos para tu económicos, para tu cultura, por todos tipos de cosas que tú percibes en el mundo. Hay muchos, muchos, muchos, muchos, muchos propósitos diferentes. Y el ego generó e hizo todo esto como un mecanismo de extracción o pantalla de humo. Pero a medida que te empiezas a sintonizar con tu llamada, con tu función, con tu propósito, ese propósito va a empezar a unificar todo lo que hizo el ego. En otras palabras, el Espíritu Santo puede retraducir todo lo que el ego hizo. Entonces, el ego hizo propósitos fragmentados, el, el espíritu puede usar un único propósito para unificarlos. Entonces, imagínate si todas tus habilidades que tú percibes que tú tienes como un ser humano, todas las habilidades que tienes con las cuales fuiste educado, todo lo que aprendiste, puedes manejar un auto, sabes cómo cantar quizás o cómo hablar, sabes cómo hacer ciertos trabajos, Tú aprendes cómo ganar dinero y ahorrar dinero y todas las habilidades que el ego hizo para que puedas adaptarte y ajustarte a ser un ser humano y sobrevivir en, en la tierra. Y ahora te das cuenta que es parte de una trampa para que te sigas sintiendo culpable y sigues los caminos del mundo. Todos terminan en la muerte. No hay un final feliz cuando sigues los propósitos del ego y los objetivos del ego. Pero con un propósito unificado que si tú le dieras esa habilidad de cantar al espíritu? que si le dieras esa habilidad de escritura al espíritu? que si le dieras tú habilidades para hablar al espíritu? que si le... alguno de ustedes son bilingües o trilingües o hablan cinco seis idiomas? Esa... Esas son habilidades que el ego desarrolló. ¿Pero qué si las entregases, esos lengu... esas habilidades de lenguajes, al espíritu? ¿Qué significa eso? El Espíritu Santo solo ve al cuerpo como un medio de comunicación. De hecho, también puedes tomarlo un paso más adelante y decir, el Espíritu Santo solo ve todo en el mundo como un mecanismo de comunicación. Todo en el mundo son símbolos que ahora Jesús y el Espíritu Santo, ese, ese propósito tan claro y prestigioso en la mente, pueden utilizar cualquier cosa que Leo generó para llevarte hacia esta conciencia de perdonada, el campo cuántico, el sueño feliz, todo lo mismo. No importa qué símbolos o lenguajes tú utilizas, pero el espíritu te quiere llevar de regreso a tu mente. En el budismo lo llaman eh, mindful, mente completa o plena, y este mundo fue hecho por el ego para que pierdas tu mente, para que no seas consciente de tus pensamientos, para que no seas consciente de tus sentimientos, tan distraído con los personajes en la pantalla para que nunca cuestiones y vuelvas hacia atrás, hacia adentro en tu mente. If I use a si yo analogy, uso like, la analogía de un cine, the ego el ego is so es, of the tiene tanto miedo a la luz que dice, volvamos, vayámonos fuera de la luz. Nunca vas a volver allí, no hay ayuda. Simplemente se te va a castigar si vas hacia la luz. Entonces, ha hecho un teatro muy oscuro y hay una pantalla. Y es como uno de esos cines eh, viejos y te hace que tú te sientes en ese cine y luego, a medida que la película comienza, te empiezas a olvidar que estás viendo una película, te empiezas a identificar con los personajes en la película y te, todas las emociones salen porque estás atrapado en es, esas películas, no eres consciente de que estás en el cine, no eres consciente de la mente, no eres consciente de la luz, no eres consciente de la película, ni siquiera eres consciente de la proyección, te identificas y te involucras tanto y te ha atrapado es la lección número dos le he dado todo lo que veo todo el significado que tiene para mí y te involucras tanto en la historia de la película que te olvidas del teatro del proyector, de la luz te olvidas de todo el resto simplemente estás tan atrapado emocionalmente en estas interpretaciones que están sucediendo que tú te olvidas que estás soñando te olvidas que estás viendo la película el Espíritu Santo ve la película como neutral, el, la película no es positiva o negativa. Los sueños son sueños, son sueños. Para el Espíritu Santo todos los sueños son iguales. Son como hojas volando en el viento. Es la apariencia de cambio. Todo es lo que el Espíritu Santo ve, pero el Espíritu Santo está anclado y sostenido en la luz. Entonces el Espíritu Santo sabe que ninguna de las hojas y nada del viento es real. Entonces es como es todas hojas serenas volando en el viento, pero mientras... Tú te veas atrapado en el personaje, atrapado en lo que está sucediendo con ese sueño, eh, así es como se vuelve aterrorizante, es horrorificante, es extremado, men, de extremo miedo. Y quizás hay partes en las que dices, bueno, no es tan malo. No es tan malo. Hay partes de este sueño que no son absolutamente aterrorizantes. Se podría decir que esos, algunas partes son lindas, son, son bastante buenas. Y imagínate que estamos aquí esta mañana hablando acerca del propósito y yo estoy invitándote a que vengas conmigo en un recorrido y vamos, por un momento, vamos a salir de la pantalla. Y te estoy encontrando, con, me estoy encontrando contigo en el cine. Ah, mira, hay cine. Y Jesús está viniendo vino también y también tiene pochoclo para los tres. Tú y yo. Y Jesús, vamos a tener pochoclo, una gran soda, gracias Jesús. Todos vamos a sentarnos allí y los tres de nosotros vamos a sentarnos allí y vamos a, y vamos a mirar la película juntos. Ahora... Mientras tú estás mirando esta película con Jesús y conmigo, quizás tengas tiempos, es como ver todo un repaso de tu vida. Imagínate, no es lo que sucedió solo ayer o el día anterior. Pero Sino, no es lo que sucedió solo en tu pasado, sino todo el repaso de tu vida, de nacimiento a la muerte, esa va a ser la película. La película es mucho más grande que eso, de hecho, eso es muy pequeño, la partecita tan pequeña de la película que ni siquiera sabes que se encuentra allí si tú fueses hacia atrás, pero eso parece ser importante. Y luego a medida que tú estás mirándolo eh, y estás mirando alguna de las cosas que tú piensas que hiciste y estás comiendo tus palomitas de maíz y algunas veces tú te sientes un poco de culpa por alguna de las cosas que dijiste, si hiciste, si lo miras a Jesús y dices, ups, perdón acerca de eso, ups, perdón. Uh, uh, eso fue difícil. Ah, eso me gusta. Esa ese fue un momento bueno. Imagínate haciendo ese repaso, estás repasando y estás jugando la película. Y Jesús está ahí silencioso y tiene una sonrisa en su cara. Um, está tirando la palomita de maíz en el aire y la está agarrando y está ahí masticando un poco, está tomando un poco del trago, sonriendo, no está diciendo ni una palabra. ¿Por qué? el punto del entrenamiento mental es practicar volver hacia el teatro con el espíritu, con Jesús. Porque tú tienes que aprender de ver a esa película de un estado de no juicio. No puedes seguir dándole significado y juicios y opiniones, bueno, malo, correcto, incorrecto, a esos cuerpos, a esas imágenes, porque ahí es donde se genera la culpa, mientras tú sigas tirando juicios en esa pantalla y tú te encuentras en el teatro y sigues tirando opiniones y juicios a esa pantalla, tú vas a ser tentado de volver a la pantalla. Tú vas a ser tentado, eso es la reencarnación, es una tentación a creer que hay una mejor forma que el amor. Es todo lo que es. Ken Wapnick one time, una vez le estaban hablando y preguntando de Jalun, acerca de Beja Y dijo, bueno, todo el mundo es de Beja Tú simplemente estás reviviendo lo que ya se ha finalizado, imaginando que estás haciendo el recorrido de nuevo. Te estás imaginando lo que ya se ha finalizado. Y ese es un punto clave. Porque... Si el guión está escrito, si la lección número 7 en el curso es verdad, veo solo el pasado, solo estoy percibiendo el pasado. Entonces, ¿qué me hace pensar que puedo encontrar mi propósito en el pasado? ¿Qué me hace pensar que debo estar mirando por mi propósito en el mundo? Yo sé, muchos de nosotros fuimos criados con encuentro tu llamada, encuentro tu propósito, Necesita ser un patinador o ser un presentador de deportes, una bailarina o un, obrador, un ministro o un marido, una madre o padre, todos estos roles y conceptos. Son todos parte del guión. ¿Y cuál es el factor unificante de todos estos roles y conceptos? Tienen solo un factor unificante y es el perdón. Todos son irreales. Todos son igualmente falsos. No hay uno solo de esos roles que haya sido creado por Dios. Todos son proyecciones del ego. Entonces Shakespeare tenía esa cita, todo el mundo es un teatro y cada uno tiene que interpretar su parte. Yo le pregunté eso a Jesús y dijo, bueno, es mayormente, es una oración que es de ayuda, pero voy a hacer una corrección adicional. Todo el mundo es un teatro y la mente divina no puede interpretar ninguna parte en él. Y yo estaba como, wow, ok. Probablemente... En la Biblia, uno de los pasajes más famosos, si tú conoces a un cristiano... Y si el cristiano no conoce este, este dicho de la Biblia, probablemente no va Dios tanto amó a su Hijo que dio a su único Hijo para aquel que crea en él no sufra sino que tenga vida eterna. Si eres un cristiano y no conoces a eso, quizás pienses que eras algo diferente. Se podría decir que eres un impostor. Y Jesús toma toda esa oración y le añade a esta oración para corregirla. Y, y en vez de decir, dio a su único hijo como un sacrificio para pagar la penalidad por el eh, pecado, se lo dio a su único hijo por, porque Dios tanto amó al mundo que se lo dio a su único hijo para que el que crea en él no sufra sino que él tenga vida eterna entonces, fue a, dio a su hijo como un sacrificio en la cruz, a, se lo dio a. ¿Qué significa? Se lo dio a. Está hablando metafóricamente al mundo real, el sueño feliz, el mundo feliz del Espíritu Santo fue dado como un regalo del Espíritu Santo a la mente que duerme para que el que crea en este sueño feliz no sufra, sino que tenga vida eterna. Oh, el sueño feliz te regresa al cielo, no el sacrificio, no la penitencia, no el castigo. No el... No hacer cosas y hacer cosas. Y al final te tienes que empezar a dar cuenta que todas las funciones, los haceres que el Espíritu Santo te envía, yo tuve muchos de ellos en los últimos años. Este cuerpo eh, se fue a través de 44 países por un hombre tan tímido. Yo hablaba en conferencias y eh, eh, muchas casas, festivales, ashrams, ashrams. este cuerpo pareció place, estar en muchas partes sirviendo Bruce el llamado de dejar it, que it, la voz de Dios hable a través de él you know, none pero none nada de eso, nada de esas cosas de cuerpo David que David pareció do, hacer I, they no, no eran el propósito Estaban siendo inspiradas por el, por el propósito. David nunca hubiese elegido nada de eso, puedo decir. A veces tengo que decir, pellízcame, ¿qué está sucediendo? ¿Qué sucedió? Yo te di mi voluntad y mi vida y te di todo para que tú utilizas para la sanación del universo y ahora, involuntariamente, tuve estos milagros iluminando mi mente y tengo todos estos testigos de feliz. Personas felices, a través de todo el mundo, sonriendo, abrazos, risas, tanta de felicidad, experiencias místicas, todas estas cosas que han sucedido durante estos últimos treinta y tantos años. Y sin embargo Jesús siempre me aseguró, no, no es acerca nada de lo que el cuerpo hace o no hace. El propósito que inspira estos haceres son todos en la mente. Y de hecho el propósito no viene hacia la forma, se te da una función especial, parece ser que tienes un papel, como un personaje, pero todo eso viene a través de una inspiración. Pero cuando tú te encuentras en ese cine... Si tú te olvidas acerca del teatro, si tú, te acerca de tu mente, si tú te olvidas acerca de tu mente, si tú te olvidas acerca de tus pensamientos y creencias y te identificas tanto con ese cuerpo, ese personaje en la pantalla, se vuelve aterrorizante, se vuelve extremadamente aterrorizante porque no hay escape dentro de esa pantalla, mientras tú sigas creyendo que te encuentras en él. Jesús dice, tú creas que te encuentras en el campo de batalla. Y la única forma de poder encontrar la paz es elevarte por encima del campo de la batalla. Está diciendo, vuelve hacia arriba conmigo, vuelve hacia arriba, elévate en tu mente y únete conmigo, únete con la luz, únete con el amor. Y tú vas a sentir la liberación que viene de Unirte con el que eh, brinda eh, consuelo, eh, cuál es la respuesta al t problema del tiempo y del espacio. Entonces, es muy similar cuando Jesús habla acerca del instante santo. El instante santo es sinónimo con el propósito. Y Jesús dice acerca del instante santo, no puedes prepararte para el instante santo sin ponerlo en el futuro. Entonces esta idea de preparación ves que incluso eso está a ser amarrado a cuerpos, preparación, está tan preparado a creer en que tenemos que preparar el camino para poder ser sanados, prepararnos. Hay tanta identificación con el personaje en la pantalla que incluso hemos tomado nuestra función en cuál es el perdón y lo hemos proyectado al tiempo lineal y es por eso que nos sentimos tan conflictuos a veces. Estoy sirviendo a Dios, estoy haciendo lo correcto. Estoy Estoy, estoy moviéndome en la dirección correcta. Puede haber tanta confusión en la mente cuando se identifica tanto con el cuerpo y con el comportamiento. Entonces, el propósito es una lección en la mente y ese propósito no depende de nada acerca de este mundo. Ese propósito viene de tu mente recta, viene del Espíritu Santo y de Jesús y va a irradiar a través de todo lo que tú percibes, va a unificar todo lo que tú percibes, pero ese propósito no puede ser confinado a un objeto, a una imagen, a un cuerpo. No hay ninguna cosa que exista por sí misma. Jesús habla acerca de esto en las lecciones. La física cuántica habla acerca de esto. Si tú estudias la física cuántica, te dirá que no hay un mundo aparte de la conciencia. No hay un observado y un observador. Solo está el campo cuántico, el cual para los científicos es muy místico, es muy misterioso. No es misterioso para Jesús. Jesús dice: Sí, ese soy yo y tú, yo y comiendo las palomitas de maíz. En, en el cine. Ese es el campo cuántico, es cuando vuelves de regreso a ese espíritu unificado, entonces todo está calmo porque no está siendo atrapado con nada en la superficie. Tú pareces ser que como un ser humano y hay millones y billones y trillones de lecciones para hacer, pero de hecho solo tienes una. Solo tienes una lección y se llama la expiación. Jesús descubrió eso. Él nos está mostrando el camino. Es por eso que Jesús es el camino, la verdad y la vida, porque descubrió la puerta de escape, de regreso a la eternidad, y se llama la expiación. Y ahora, Él está con el Espíritu Santo, y con los ángeles y con todos nos han dado este camino de regreso al cielo llamado el curso de milagros. Entonces, a medida que tú un, respondes a tu llamado, tú te das cuenta que al responder ese llamado, todo el resto, sin excepción, es, es, es, te es dado. Es como que el comportamiento está en autopiloto. Si tú te alineas con Jesús y el Espíritu Santo, entonces... Es más como San Agustín, amo San Agustín. Él tenía esta frase muchos, muchos años atrás, decía, ama y haz tu voluntad. No, no dice ama y haz todo lo que tú quieras, sino que ama y en la alineación con, la voluntad, con, con, con el propósito, todo lo que fluya del comportamiento, la risa, la dicha, la sonrisa, los abrazos, Todas esas expresiones maravillosas eh, temporales de ese amor divino van a venir involuntariamente, de forma milagrosa, van a fluir a través de ti porque estás alineado. Y cuando tú estás alineado, cuando tú pareces ser que crees que la mente errónea es una lección y que ataque podría ser real y sientes atracción a la culpa o la atracción al miedo, entonces... El cuerpo de nuevo va a seguir eso y los cuerpos parece ser que hacen cosas muy extrañas en este cuerpo, parecen tener enfermedades, parecen pelearse los unos con los otros, parecen tener competencia, parece que van a la guerra. Y también en la percepción lineal, en la percepción del ego, parece que un cuerpo también puede destruir otro cuerpo. ¿Qué sueño tan horrible es, tiene esta mente Pero ese es el propósito del ego proyectado hacia afuera para que tú interpretes este ataque como si estuviese pasando en la forma. Estás interpretando que este matar está ocurriendo allá afuera. Hay muchas personas que se preocupan acerca de matar animales y el vegetarismo. Toda esa percepción es que, que lo, el animal está muriendo. Pero lo que estoy diciendo yo es que el deseo de muerte se encuentra en la mente. Es como uh, tener estas lentes oscuras del ego y luego perdónalos, pues no saben lo que hacen. Cuando tienen esos anteojos, todo lo que tú percibes, no hay nada que que va a ser de ayuda con esas mentes, lentes oscuras. Vas a tener que volver a ese teatro y vas a tener que hacer que Jesús remueva los anteojos. Y si tú te sacas los anteojos con Jesús en el teatro y realmente empiezas a disfrutar, ver la película con Jesús, eventualmente, Tú te vas a volver tan feliz que va, decir, okay, que va a decir, ok, ahora te voy a agarrar y vamos a ir de regreso hacia el proyector. Y, nos te, va y te va a llevar y te va a llevar fuera del cine y te va a llevar hacia ese rayo de luz. Y tú vas a ir bien adentro de allí y te va a llevar allí y vas a atravesar la película. Vas a atravesar la película. ¿Cuál es el ego? Y ir derecho hacia la luz. Mucho más allá de una pantalla, mucho más allá del cine, más allá de las imágenes. Él te va a llevar hacia la luz de Cristo, hacia la luz de Dios. Porque por supuesto, eso es todo lo que es real, esa luz. La luz es todo lo que es real.